Mire, está a mi lado el, el, el presidente de Telenor, pero yo prefiero llamarle a mi hermano Eugenio Vargas. Saludos, eh, Eugenio. Eh, príncipe. Eh, saludos, eh. saludos, Buenos días. La verdad bueno, que gracias por hacer posible esto. La verdad que esta iniciativa eh, acerca a Telenor, a todas las comunidades, y sobre todo transmite los valores que tiene la reforma. A propósito de eso, yo quiero preguntarle a Eugenio. Príncipe, ¿cuál es la visión que tiene eh, el grupo Telenor ...por la que se realizan este tipo de actividades... ...que no es la primera, a veces la hacemos conjuntamente... ...con otras instituciones... ...como el caso de la Z-101... ...que hemos estado en varias ocasiones juntos... ...pero, ¿cuál es la visión que tiene Telenor... ...y, y que prepara este tipo de actividades? Antes que nada, amado... ...saludar... ...a las personas que nos acompañan aquí... ...y agradecer... ...la receptividad... ...de Segundo Ramón Hidalgo Abreu... ...alcalde de este distrito... ...municipal... Agua Santa del Yuna, Agua la Reforma, Yuna, así es. una zona bendecida por las aguas del río Yuna. Sí. Mi papá decía, las aguas pagan sus daños, y sabemos que en esta zona... La, sí, la, las sí, aguas pagan sus pagan daños, sus daños sí. así es. Una expresión muy del campo, sí. del agricultor de moca... Con de mucha papá, inteligencia, tiene, don Eugenio, sí. cuando hay una inundación, sí. quedan sedimentos sí. de fertilización que sirven para muchos años, para años que, gallo, que son más de ¿Eh? miles y Estamos miles más de, gallo. más de miles y miles de quintales de fertilizantes exacto, naturales, naturales orgánicos. orgánicos entonces por eso papá decía que las aguas pagan sus daños como buen agricultor de moca y esta zona que a la que hemos venido en otras ocasiones ya con donativos por maratones que hemos hecho cuando no teníamos incluso inversiones en la zona una zona bendita Aquí se produce la mayor cantidad de arroz de este país, en esta zona de aquí, junto con el Valle de la Vega y la provincia de Duarte, tenemos el más del 60% de la producción de arroz de este país, Alimentamos que es el plato el de fundamental del dominicano. Cuando el dominicano no come arroz, bueno, siente madre. que no ha comido. Claro. Te puedo asegurar que yo no he podido, en las dietas que me mencionan, cuando me dicen no sí, comer arroz. Digo, bueno, eh, Cámbiame esa. Hablamos de cambia Cámbiame la dieta. Entonces, hey. eh, eh, queremos saludar que nos reciban de manera tan cordial en estas comunidades que son parte de nuestra provincia. Y que tienen la condición, que creo, no sé si otras partes lo tienen, de que aquí colindamos con tres provincias. Sobre todo por aquí, sí. por Paraguay, que tiene laguna en la laguna cristal, cerquita, la laguna cristal está el bono que marca la división Monte Plata Samaná, Samaná y provincia Duarte y provincia Duarte. Entonces, eso lo tiene esta, esta zona, pero tiene bellezas naturales muy importantes y tiene ahí al, al parque Los Haitíes. Los Haitíes. Toda Entonces, la zona de amortiguamiento y la zona de los manglares, que es reserva eso pertenece aquí a, también a la reforma. entonces paso a responder la pregunta de Amado ¿por qué este tipo de programas? que es importante nosotros cuando venimos a las comunidad buscamos que se desarrolle el ser humano, que se proteja el medio ambiente, que se fomente lo que tiene esa comunidad para brindar y aquí hay mucho que brindar y tenemos que el turismo viene desde Santo Domingo pasa por la carretera Juan Pablo II y sigue hacia las terrenas hacia Samaná, Sánchez hacia las galeras sin pararse aquí. Cuando yo hablaba con Segundo y con algunos que nos acompañaban, eh, vi ahorita a alguien que nos recibió, creo que está por allá, que es el financiero de esta alcaldía. Les comentaba, ¿qué buscamos nosotros? Que la gente con este tipo de programa, cuando él nos pidió que viniéramos, quería que le transmitiéramos sus memorias, su gestión de este año, que pienso que la comunidad la valora muy bien, según una persona, Papi, como dicen aquí, sí. muy integrado a su comunidad. Papi, ¿qué? Entonces, Papi socio, socio, Papi socio. <ríe> socio y queremos hacer justamente una sociedad con la alcaldía y con la población, con toda la comunidad. Le decíamos eh, que íbamos a cubrirle su presentación, pero que antes queríamos traer nuestro programa premium que es de mañana y quiero felicitarlos por la buena conducción que tienen. Ya que Gracias. no puedo por mis ocupaciones no puedo subir a acompañarlos a veces. Hace meses que no Gracias. subo, mm. pero es un programa excelente, que tiene una gran valoración del público. Y entonces les decía a ellos en esa intervención aquí en el, en el ayuntamiento que buscábamos promover los valores que tiene esta comunidad, que son muchos: esa laguna cristal, la belleza de, de, ese, el, de el los altísimos. La laguna Barracote, eso es algo bellísimo. Inolvidable. promover que la gente venga de San Francisco, de Santiago porque Telenor, para información de todos cubre las 14 provincias del Cibao, parte de Santo Domingo y en los próximos meses estaremos en, en Baní el Seibo Barahona, San Juan de la Maguana y para el Este bueno, en el en Seibo el sur, sur en, y sí, este. para el Sur, las que le mencioné y para sí. el Este, el Seibo, Atomayor Boca Chica San Pedro, <coughs> perdón y güey y bávaro. Para bueno, darle. Hay, hay, hay que darle un aplauso. Para agradecerle. Adiós. Hola. Para, para, para hablando del país entero. Para ratificar esto, demuestro desde aquí mismo, enviando un saludo a Dajabón. Y, la, y los amigos con, de, de con Mau y, Pero puede saludar también a Jarabacoa y, y Constanza Y Moca donde la tierra Y Antonio Marte, me... y Antonio Marte de Santiago Rodríguez Me encanta ¿no? me encanta, Ay, no, no, me no, encanta Constanza eh, mira, Don Eugenio mira, mira. Eh, Hemos planteado hace unos minutos En este programa eh, La idea de que el gobierno mire hacia la reforma El gobierno actual con, con ánimos de industrializar esta zona y naturalmente eso va a conllevar un, un plan bastante amplio de lo que tiene que ver con arreglo de los caminos eh, para el, el trayecto de, de, los, de los vehículos, de el, el movilizar la producción de acá ¿Cuál eh, eh, sería la participación de Telenor en este eh, proceso verdad de, de pedirle al gobierno que mire hacia esta zona? bueno Si tú recuerdas, siendo Gonzalo ministro de obras públicas Hicimos dos programas especiales, uno con él y luego uno con Pepín, porque él no pudo ir. Ahí se consiguió el 911, la protección de esa carretera, desde la entrada de la Duarte, pasando por Controva, hasta San Francisco. Eso evitó, y ha evitado, innumerables atracos y accidentes que se daban en la zona. Y cuando ocurre un accidente, está el 911 ahí mismo, sí, para resolverlo. definitivamente. Eh, igual que el completar el asfaltado de las calles, que se había quedado por, en parte, por mitad cuando Leonel Fernández entregó en el 12 y quedaron eh, sectores en San Francisco que no tenían asfalto ahí se pidió y recuerdo que Pepín le decía a Alex en ese momento en el 16 que si él buscaba los camiones, si él ponía los camiones él le donaba todo el asfalto que fuera necesario y así se concluyó sí. con una mediación de Telenor frente al gobernador, con Alex presente en ese programa en una parte que hicimos, ni siquiera fue en el aire a mí no me gusta mucho la, sí. decir las cosas que uno hace se consiguió que se completara el asfaltado de San Francisco de Macorís sí. un plan de asfaltado Entonces, masivo hoy, en San Francisco de, San de Macorís masivo. hoy nosotros eh, cuando podamos, bueno, tenemos el intermedio del viceministro Fulvio, pero cuando nos reunamos con el presidente, vamos a pedirle justamente la reparación de estos caminos, de la carretera por ejemplo cuando uno va por desde saliendo de Pimentel que tú entras a Castillo sí, llegas ahí. hasta hasta la Juan Pablo II en un tapón sí. no se sabe cuántos policías acostados hay ahí cuántos madres hay o sea aquí cualquiera pone un policía acostado entonces los alcaldes aprovecho para llamar y pero, deben regular eso por Dios atención Leo Carola ahí en Villa Arriba sí, sí. mi querido amigo, sí. mi querido amigo, mi querido amigo pero voy a decir algo cuando veníamos de camino comenté en el vehículo y, y Carolina lo va a recordar que si hay algo que ha evitado que las principales vías de estas comunidades sean pistas de competencia son los policías Ahora, pero no, no lo que está pasando, usted sabe qué Eugenio usted sabe qué es lo que está pasando que los alcaldes y los directores tienen que tener en cuenta que deben darle constantemente mantenimiento de pintura porque no se ven ...los pero vehículos gracias ...pero no solamente Francis. eso, es regular ¿Eh? eso... Son Oye, ...miren el factor hay 11... ...no Francis, que no es posible... Deben, ah, ...si ya están, deben darle no, mantenimiento no, no, de que no pintura reflectiva... Es que, es que no es ...porque posible. eso tiene que tener... Ahora, ...tú tienes es que un policía acostado cada 10 eh, cada metros, no es posible... ...hay una inconducta, eh, Eugenio Amado, de, del conductor... ...cuando está pasando las comunidades... ...las comunidades han encontrado el policía acostado... No, es que, ...no es una defensa o una crítica a nosotros mismos los conductores que muchas veces no tenemos la previsión de reducir cuando estamos pasando por, por calles que son trans, muy, muy eh, copiosas, sí, transitadas. Sí, Francis, Francis pero denota demasiado atrás sí. Francis, tú eres abogado. Sí. Abogado, abogado. No es posible que nos excusemos en eso para violar la ley. Sí. Hay una reglamentación, hay una sí. ley. Entonces, la ley es para cumplirla. Sí. ¿Qué es lo que tiene que hacer la autoridad? Hacer cumplir la ley. Sí. Cuando te fuiste, de, de, de, te pasaste de velocidad, multalo. ¿Qué es lo que sí. pasa en este país? ¿Que no hay régimen de ¿El consecuencias? ¿El régimen de consecuencias? Aquí la gente de... roba. Me decía sí, sí. el jefe de anticorrupción de Guangdong, aquí dicen Cantón. Sí, la tercera en provincia en China. Él me decía en una reunión que teníamos ahí a uno que está ahora en la, en la en el... En, ministerio ¿El de Ministerio de, de, no, de Relaciones Exteriores? Ahora está con, con la magistrada... Ah, bueno, está en el Ministerio Público. Sí, en el Ministerio Público. Eh, él decía en esa, en esa intervención... No hay una diferencia en términos de corrupción con nosotros en China frente a otros países. ¿Cuál es la diferencia real? Las consecuencias. Exacto. régimen de consecuencias. Decir que hay o sea, corrupto donde, donde quiera. claro. el El tema del claro, régimen quiero, de consecuencias. Si no hay consecuencias, va a haber un mal... Precisamente en el ayer no yo consecuencias. hablaba de este tema. Yo creo fielmente en el régimen de consecuencias, claro. en las sanciones. <risa> Los ciudadanos incumplen, los empresarios, el profesional incumple. Cuando hay régimen de consecuencia, la gente siente temor de hacer lo incorrecto, porque habrá resultados negativos para esa conducta irregular que, que, que ha hecho, que ha realizado. Entonces, creo que si encamináramos más nuestro país en hacer cumplir las leyes y que se sancione. Eh, disminuiría, disminuiríamos un poquito el mal comportamiento de los ciudadanos y en sentido general okay, de la sociedad. La quiero, preguntita es la espera, siguiente, la, perdón, sí, Amado. Okay, okay. Eh, programas bueno, como si este, espacios como este de llevar Telenor y el espacio a las comunidades, eh, eh, entendemos y esperamos que se va a seguir desarrollando y sería bueno pues que usted mismo de lo informe. Pero, pero ah. con el perdón, principalmente de que usted continúe, yo quiero decirle a, al público que está con nosotros Anderson Reynoso. Anderson es el presidente del Consejo... De regidores de acá del Distrito Municipal Aguasanta del Yuna. Con Salud. Anderson vamos a integrarlo a la conversación porque es interesante saber, eh, ¿verdad?, qué opina bueno, el presidente del legislativo, digamos. Es, de acá? es el, pre, el que preside la Junta Distrital de la Reforma. En términos jurídicos se establece que ustedes son el órgano legislativo, Exacto. el que establece las normas municipales, porque la ley municipal es una ley versátil que adapta. ...a cada comunidad... Bien. ...sus obligaciones... ...buenos días Anderson... ...muy buenos días... ...buenos días para todos... Sí, ...baja un poquito el... Uh, ...sí... Ay, vamos a hacerlo... Francis, ...tú que vamos. eres peto, ...el micrófono... Ay, ay, ay, <risa> ay. Ay. Bueno, ...buenos días... ...príncipe... ...sí, buenos días... ...adelante... continúe sí. por donde usted iba... mire y eh, ya ...para, con para concluir esa parte... ...del de el régimen de consecuencias... ...y el tema de cumplir... ...las normas... ...las leyes... ...este país no le hace falta más leyes... Este ...es el cumplimiento es. de las que tenemos... Aquí hay leyes de más. Es el único país que, se, que tiene una ley y se hace otra ley para que se cumpla la, la primera. La duplicidad, duplicidad de leyes. ¿Por qué? Eso te dice mucho. Si tú te vas a Holanda, en Holanda tú corres mil kilómetros y no hay un policía. Cada cierta distancia te ponen una pancarta con una foto de un policía para que tú te acuerdes. Para que te acuerdes que la ley existe, que el policía está y no se te olvide. Pero el dominicano que... Vivimos criticando, que, hay que el policía, que el dominicano no cumple la ley, no hace esto. Ahora, Vete a Nueva York somos, y míralos somos somos, somos cuando al aeropuerto? El, el, el, mire, pero aquí, cuando llega, no el, que ya el, el, el dominicano cambia de actitud desde que tres llega a la aeropuerto. No, no, no. A la, Muta, tres horas y no, media no, no. después de salir del aeropuerto dominicano. Sale de San Francisco o de la Reforma. Francis, y se va aeropuerto. aquí al Catey, que está cerca, el Catey. Sí. Y desde que llega al Catey, usted está viendo. Un individuo que parece holandés en el comportamiento. Bueno. Y cuando cruza la migración, ya es un holandés cualquiera o el lugar donde él se transforma. Pero, claro. Pero después más llega claro. en la misma forma, por el mismo aeropuerto. Sale a la cena, pues, lo Romo, un carro y, y se el, convierte el destapando la botella de rojo y la cerveza el, el, el, el, y, tirado, el... y tirando y... todo afuera, eh, Amado. Sí, a... Decirle Ajá. a todos. Tú sabes demás, que vi por ahí a un comunicador y periodista eh, Ericko, Cuba. Erico Cuba. Anda eh, por ahí. ahí. ahí. Saludos Salud, a Cuba, Salud, Erico Decirle eh. Amado que actualmente hay dos compañías adjudicadas en trabajo de caminos aquí en el Bajo Yuna. dos okay. eh, Esas esa compañías también se le han dado facilidades a otras compañía que ya trabajaron la verde boca de Cebicos y se está trabajando la parte de callejón de estilo jurungo que eran caminos olvidados sí, sí. completamente pero, pero no, fueron a licitación esa, que esa yo... compañía que sí, sí, sí, sí, licitaron inclusive inclusive pero compañía intentaron. que compañías sí, que sí. pertenecen a la gestión pasada ah, bueno, bueno fueron licitadas se reconfirmó la compañía que, que estaba claro, para que haga claro, la a para que haga entonces hay dentro de carpeta 186 kilómetros de caminos de internos para arreglar. O sea, eso, eso significa para que reparar los caminos de acá estarán reparados en algún tiempo claro, cercano, no, no, no, digamos. Están dentro ya de. de, ¿Están de La programación y, y ya difíciles. se va a iniciar el proceso de licitación el mes que entra para entonces empezar a operar. esto estos son primicias, señores. ¿Cuál es la idea? Y la reforma y toda la comunidad está ¿Cuál incluida. ¿Cuál es la idea de este tipo de programas? Para responder sí. un poco lo que decía Carolina Acompañar a las comunidades En sus peticiones claro. En sus luchas, claro. siempre de forma organizada Siempre de forma respetuosa Para ayudar a que los gobiernos Puedan hacer su trabajo sí. Porque es, la idea sí. de un medio de comunicación es Denunciar lo que está mal sí. pero no es, porque, porque bueno. no es que guardarse sí. la lengua Cuando hacen cosas claro. buenas sí. Eso, A nosotros claro. no, nos, no nos molesta para nada Decir que en un momento determinado El gobierno esté haciendo algo mal sí. Pero tampoco nos duele, ni nos molesta no nos revisa la piel, ni pensamos qué dirá Fulano cuando decimos que el gobierno está trabajando. Así pensamos es. que el presidente tiene la intención Mira, de hacerlo eh, bien. Eh, y queremos acompañarlo real. en eso. Y queremos acompañar a la comunidad en que pidan, en que exijan lo que por derecho le corresponde, que es que le resuelvan sus es. problemas. Mira, ah, no. Yo el tengo, tengo aquí a. a, a, bueno, sí, a, a al, el tema de. la. Yo tengo una reunión no, en la vega. Yo quiero, yo quiero dejarlo debo, ahí un rato más. No, que tengo una reunión en la vega con otros moradores. Ok. ¿Qué, ¿Qué nosotros buscamos? ¿Qué queremos? Este tipo de programas se van a seguir haciendo. Se harán en Pimentel, sí. en Villarriba, en Samaná. El alcalde de Samaná, mi hermano Nelson, sí. ya hace dos meses me pidió, para que hay mucho trabajo, que quería que hiciéramos un programa de este tipo allá. Pero igual en las terrenas. Entonces, igual lo queremos hacer en las galeras. Promover la es belleza que tiene nuestra galeras. región, el nordeste. Que tiene una provincia bendecida, que tiene de todo. Aquí hay minas, tenemos en Cotuí, Aquí hay buenas presas, aquí hay playas, las más lindas de este país. Ir a las terrenas, no, bañarse eso, en Cozón, no, no, ese mar cambiando de tono, no, no, cambiando de color. No, no, ir no, no, a las eso, lagunas que hay aquí. Que pero en Salcedo, sí. que es ahí mismo, hay una laguna azul. Sí, en Salcedo, sí, que la mayoría sí, no la conocemos. Entonces, hay que promover eso. Así es. Y esa es la idea de este programa. Qué bueno, señor, mañana va a estar es en cada una de las comunidades. Eso sí, que, es, que acabas de, de decir, está, decido, está eh. Eso Nos que esperen. acaba de decir Eugenio Vargas, eso es, Ese es el espíritu de esta institución, de esta empresa de comunicación Telenor. Por eso el eslogan, siempre al servicio de, de su, su gente. gente. Qué bien. ¿Eh? Qué y Queremos aprovechar príncipe, para que la dígame, gente príncipe. no baje la guardia. No. Se está vacunando, sí. se está haciendo el trabajo, pero la comunidad debe aportar. No quisiéramos tener que volver por esta zona, con el ridículo, con lo difícil, con el, la afrenta que fue lo que pasó en Guaraguao el sábado. No, no. Comunidades de trabajo que a las 7 de o la noche debía genio, cerrar genio. ese bar y que ese bar a las 3 de la mañana estuviese claro. sí. operando. Y cuando la, la, la autoridad cosa. llegó fue a tiro que le entraron. Ahí, está Ahí hay cuatro cosa. muertos personas que debieron ser útiles para la sociedad. Hay dos y heridos todos los de heridos gravedad, que hay eh, dos de gravedad, no sé cuántos heridos más hay por una desobediencia, por una falta de cuidado y de respeto. Entonces, es la llama a la país. población a que cumpla con las normas, que se mantenga con su mascarilla, que mantenga la distancia, pero la autoridad, que al que no lo mantiene, lo, haga, lo someta al orden. Así es. Y no es posible tener un policía detrás de cada ciudadano. No. Hay gente que me decía, Ay, por... no, es que la policía no está haciendo el trabajo. No. Por favor. Es la comunidad. Es que eso usted, eso es particular. País. Usted hacer su trabajo, usted educar a sus Así hijos es. y cuidarse, Y cuidarnos. Porque será difícil salir de esta pandemia si no ponemos todos un poquito de nuestra parte. Bueno, señores. Los dejo. Bueno, y éxitos, señor alcalde. Perdón, el segundo. Está, está, está, está por ahí. Ana, Anderson. Y... Le dejo todo y... el espacio. Es una, es una moviéndose. Todo el espacio para usted. Me disculpa, porque quería interactuar. Es sí. que tengo otros compromisos. No, que no, Dios no. le bendiga. Buenos muchísimas días. No hay gracias. problema en este feliz programa de y, y, y Un <risa> feliz viaje, un es feliz de las viaje. Pocas veces que participo. <risa> que Dios lo guíe. Ah, feliz día. muchísimas oh, gracias. Al... Bueno, que le vaya bien corazón, a Eugenio. Señores, a, a la comunidad con, que muchas gracias. Que el Escucharon el ustedes las opiniones del, del presidente de Telenor, ¿verdad? Eso son son muy auspiciosas. Siempre lo han sido. Eugenio Vargas, un hombre un hombre del pueblo dirían por ahí, ¿verdad? sí, ¿Eh? no sí claro. Y, y, y, mocano, y mocano, mocano, claro, claro. y mocano claro. Así mismo Bueno, eso. mocano por crecimiento y que me excusen la gente de Moca, yo soy macorizano de pura sangre. Sí sí. sí, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, señores. señores.